Los estaba allí. le Es que eso es lo que hay que hacer ahora. El problema alimentario que nos hemos tenido en Puerto Rico. es 26. Antes, o sea que estoy buscando una. Ha sido una, una, una bicicletita 26. El último moto en van 26 es una. No es ¿No? Pero tenía unos rarís y ¿no? por el camino que me metí el otro día me corté bueno, si me ven ve la nariz miraba aquí esto no, esto, esto es esto es de, de mirarla miraba miraba miraba miraba miraba por miraba Exactamente, exactamente. Yo pasé por aquí, ¿sí? por Aquí fue sí que yo me metí después. Hice la exploratoria completa en el que se va pero en este no dio un barradito así que y sí. no, no, pues... ahora es que se ve y te conectas al otro lado también y en la siguiente es el otro lado por ahí arriba entonces ahí ve es el otro mismo que de acá y el otro de abajo abajo para que no se ¿no? y entonces hay talla de basura brutal municipio viejo Oviedo, cerraron porque aquí hay, aquí hay vallas es una